¿Qué pedo? Estamos en Blackfeather, Child Yo Este pedo es de Vice, de Torreón, se llama Áncora Es respirar, le doy una pausa a mi mente y así me olvido de cualquier lugar Vuelvo a ti, hip hop es mi áncora Inducen feelings que se encienden como la pólvora Me enseñas a saber los ángulos que yo posee. Entiendo que no ha habido vuelta atrás desde que te encontré Tinta y papel, no necesito más que ver en mí Al dejarme fluir, desvanezco las tinieblas La esencia permanece como lo que es genuino Al reconocer arriba un mind -state contemplativo ya doy una vista hacia lo subconsciente en blanco y negro, brilla como luminiscencia fluorescente. Convencido, me mantengo el margen de lo que vale y lo que intuyo se proyecta en esta imagen. Lo que sido no me signo todo. Cuando observo mi dolor, aquí tengo el antídoto. El blog se teña de sangre a conectar lo más profundo de mi ser con escritura. Salgo del ciclón. Es no regirse por el temor al externa, lo que hay en mí, esta es mi cura, en encauzo la intención. El blog se tiñe de sangre al conectar lo más profundo de mi ser, con la escritura salgo del ciclón. Es no regirse por el temor al external. lo que hay en mí, este es mi cura, en encauzo la intención. Para mí no hay nada que se compare, tengo la magia en las manos, en el papel me siento inalcanzable. Con cada trazo enseño resiliencia, lo que escribo es un reflejo de lo que hay en mi conciencia Es como un mood que cuando quiero activo, si lo deseo me ausento y del momento sé que estoy cautivo Porque me exige poner la X en el meollo del asunto y no dejar la consecuencia pencil Esta tinta funge de catalizador, veo lo que hay en mi aura y en el beat lo pasmo con pasión de la progresión sigo siendo aprendiz, no es un paliativo escribir sana cualquier cicatriz Tu verdad no la pueden medir parámetros, me diste fe en mí a pesar de estar cruzando el páramo Bebo del cáliz de lo que me alivia, para mí es vital, me siento inmortal en estas líneas El blog se tiña de sangre a conectar lo más profundo de mi ser con la escritura, salgo del ciclón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 Fue el pinche monzón en el cantón Carranza, doble A, que demente. La risa de Asgard